Fíjate este gráfico. Esto es este ya una comparación entre los 10 años antes de la revolución y los 10 años de la revolución. 10 ¿Eh? contra 10, pues. En los últimos 10 años, del, 98, del 88 al 98, la producción vegetal total fue... O creció, creció, ¿no? en un 10%, fíjate que la curva se mantiene casi, casi constante casi constante ¿Sí? en cambio desde que llegó la revolución he aquí el comportamiento con la caída del 2002 ¿no? por el golpe y la sabotaje oligárquico el incremento ha sido de 24 ha sido de 24% la producción vegetal eh, para los que dicen que no trabajamos, como hago yo con estas tablas aquí, Dios mío? ¿Cuál es la cámara? Ah, aquella que está allá. Fíjate, aquí está. Este otra, esta otra gráfica refleja, bueno, los lo, lo flojos que somos nosotros, que no trabajamos, y el pueblo tampoco trabaja, según los vagos estos, ¿no? Fíjate, la superficie cosechada, los 10 años anteriores cayó 29%. Menos 29, las, el neoliberalismo. Esto es producto de una política. Esto no es que cayó porque, porque la luna llena, no sé qué, o porque hubo un eclipse. No, no. Es parte de una política el neoliberalismo. Los que tenían aquí el control del gobierno, no lo tenían aquí en verdad. Era Washington el que gobernaba aquí. ¿Eh? El control, del gobierno. Lo tenían ellos. Y las grandes transnacionales. Y las políticas entonces que aplicaban las decisiones que tomaban eh, y, y las convertían en políticas, produjeron estos resultados. ¿Mm? La caída estrepitosa y progresiva además, sin detenerse, de la superficie cosechada. Ahora fíjate, aquí llegó la revolución, empezó a cambiar el sistema de control y de gobierno, empezamos a cambiar las políticas y además eh, comenzando con muchos errores, incertidumbres, inexperiencia pero fíjate, eh, aquí, va, aquí va la tendencia, pues, la tendencia. El incremento de la superficie cosechada ha sido de 45% en estos 10 años. 45, y esto va a continuar, pero bueno, es que estamos viendo desde estas pequeñas extensiones, pero que tienen mucho impacto en la vida de, de las comunidades, como la que hemos visto ahora mismo, Tania, que son pequeñas extensiones, donde hay 30 hectáreas, 100 hectáreas, 300 hectáreas, eso va a seguir creciendo ahí en el centro del país. Hasta miles de hectáreas, millones que hemos recuperado, millones, y hemos puesto a producir. Fíjate, el arroz, mira la producción de arroz cómo va, mira la producción de arroz es impresionante, se ve bien la curva fíjate en la producción de arroz aquí se incrementó en 83% pero es que era casi cero, mira aquí tuvo una caída nosotros sufrimos una caída también todas estas caídas son casi todas están relacionadas con el sabotaje petrolero, sabotaje económico, terrorismo, etc. ahora fíjate, el incremento de la producción ha sido del 94% en estos 10 años producción de arroz sigo pasando la hoja lo de maíz es impresionante estamos convirtiéndonos en el pueblo de maíz ¿Mm? fíjate la caída fue de menos 23 o de 23% negativo pues en la producción de maíz yo recuerdo que cuando llegamos aquí teníamos que importar maíz también arroz de Colombia, Elías, ¿te acuerdas que traíamos mucho arroz de Colombia? Maíz y arroz de Dominicana, del mercado internacional. El mismo gobierno tuvo que importar, aun cuando la mayor, el mayor caudal venía por, se, por el sector privado. Ahora, el incremento de la producción de maíz en estos 10 años de revolución ha sido de 205%. Esto merece un aplauso para los campesinos. Los trabajadores. Bueno, nosotros no trabajamos aquí, ¿no? dicen los vagos esto. Mira la caña de azúcar. La caña de azúcar iba palo abajo, mira. Y mira cómo se ha incrementado en un 13%. Y el número 13 pareciera no corresponderse con el incremento. Claro, se está tomando desde aquí, por, su, por supuesto De aquí, correcto sí. Un incremento fenomenal De la caña de azúcar Incremento que va a continuar El café El café Se ha incrementado 8% y, y fue de menos 6% En los últimos 10 años De la Cuarta República La leche La leche Voy a mostrar este porque también es, es Impresionante el incremento de la leche, sobre todo en los últimos dos o tres años. 33% en total. Pero en los últimos años ha sido de más de, en estos últimos dos años, Elías, imagínate, de 1.250.000 de a casi 2 millones, 2 millones de litros, 2.000 millones. Es decir, el, el, el incremento es más del 50% en los últimos dos años. La leche. Carne de bovino. Carne de bovino, carne de porcino, esta ha sido la más, la más, la carne de bovino se ha mantenido casi igual, ¿no? Tuvimos una caída importante de la carne de bovino, ¿Eh? ahora hemos comenzado a incrementar la producción en los últimos 2, 3 años, ¿Eh? Y el incremento ha sido de 26% anteriormente creció en 33%. Una acción deliberada de los gremios ganaderos durante el sabotaje petrolero de, de sacrificar los vientres y uh -huh. exporta, contrabandearlo los Esta caída de aquí es significativa uh -huh. y contribuyó a eso, pero ahí estamos en pleno incremento de la producción bovina. Y la producción de carne de cerdo, miren el incremento, aquí, fue de, aquí cayó en 29% los últimos 10 años y aquí creció... 77%. Así que nos, estamos, nos hemos convertido en exportadores porcinos. Y algún día seremos exportadores de carne de, de bovina. El pollo, producción nacional de pollo. Aquí creció en un 43%, ahora creció en 82%. Y vean cómo va el pico. Ahí, ahí tenemos un reto, Elías, que es mantener esos picos, ¿no? Mantener ese crecimiento a como de lugar, con política producción nacional de huevos, vean ustedes esto, menos 11%, 60% y sobre todo este pico del último año. ¿Alguna referencia, Tania? El producto, bueno, de nosotros los que no trabajamos, pues, ¿ves? Los que no trabajamos, el pueblo que según los vagos estos no hacemos nada, aquí estamos dedicados todos los días, todas las noches a nuestro trabajo, Tania.